y yo me a la caba para que un En medio de a a ver con la palmita porque no oigo nada. No, no. Voy a meter la cabeza, yo, yo, yo. Voy En medio de una hoguera, en medio de una hoguera con el pecho ensuciado, en carro cuando la mete tiene seguro la hoguera. Yo la he metido varias veces diciendo una cosa sabrosa. Yo las ha varias veces y siento una cosa ¡Listo! ¡Várale, bola, esta es buena! ¡Voy a ver quién me adivina a mí! Este malo soy yo, mi, mi hermano del alma, molinero. Sí. Mi compadre Macodía, dame un abrazo, ti. viva, que en la madrugada se para. Voy a ver quién me adivina a mí. Que me sale la uva y que ahorita como me comproban, como me comproban cuadrilla. Voy a ver quién me adivina a esta divina. ¿sabes? Un pedazo de, de vida que en la madrugada se para No vayan a imaginarse que estas son cosas raras Es el peco del de gallo que canta por la mañana Y que llevo, llevo, que llevo, que llevo Que ya lo llevo, llevo? que lo llevo, llevo? Llevo, llevo? Llevo, llevo ay ¡Me sí. sí.